Votar, tener una cuenta corriente, divorciarte, firmar un contrato de trabajo... Nada te suena raro, ¿verdad? Es parte de tu día a día. Pero si eres mujer, debes saber que hace unos años no hubieras podido hacer nada de eso, al menos sin la autorización de un hombre. Hoy en Hazte la Lista te damos unos cuantos conceptos que deberías saber sobre feminismo para no quedar como un idiota. Y para eso vamos a retroceder unos cuantos años, hasta 1792, a la primera ola. ¿Estás listo? Espera, antes de nada, ¿sabes por qué se llaman olas y no periodos o puntos o épocas? Pues porque desde el punto de vista del feminismo, cada vez que se ha conseguido algún avance en los derechos de la mujer, desde el patriarcado se ha hecho una contraofensiva obligando al movimiento a retroceder un poco, como una ola. Avanzamos, retrocedemos, avanzamos, retrocedemos, avancemos. Empieza la primera ola del feminismo, y la culpa de que todo de comienzo la tiene Mary Wollstonecraft, una filósofa y escritora inglesa que escribe Vindicación de los Derechos de la Mujer. Lo que viene a contar en el libro es que la mujer no es inferior al hombre, sino que ha sido educada para parecerlo, ah, y que la superioridad que tienen los hombres es un privilegio y no un don natural o divino. Pasamos a la segunda ola, una ola marcada por un suceso sin precedentes, el sufragio femenino. Bueno, no exactamente así, pero casi. Lo que pedían a sufragistas era algo que hoy en día parece increíble que se les negase. El voto. Y por decirlo de forma suave, no fue fácil. Fanfa. En España, las mujeres durante la Segunda República podían ser elegidas para un cargo público, pero no votar. Para lograr el voto femenino hicieron falta unos cuantos años. Y en 1931, tras una dura lucha, se consiguió el sufragio femenino. Al menos, en España. ¡Genial! Las mujeres ya tenían el derecho al voto. Bien, ahora solo quedaba lograr la independencia de la mujer de las decisiones de padres y maridos, el derecho a la representación política, el derecho al trabajo… Uff, mejor pasamos a la tercera ola. Apunta, estamos en los años 50 y la figura clave es Simone de Beauvoir. Además de escribir El Segundo Sexo, un estudio súper completo sobre la condición de ser mujer, habla por primera vez del llamado problema sin nombre, un problema del que nadie habla pero todos saben que está ahí, es el problema Voldemort. Se resumían que muchas mujeres vivían infelices en un modelo de vida aparentemente maravilloso. En esta vida idílica su papel era priorizar el cuidado de los demás al de ella misma. Como se había hecho siempre, vaya. Pero si lo tienes todo, marido, hijos, una casa bonita, ¿qué más quieres? ¿Por qué no estás contenta? Si te interesa el tema, la película de las horas refleja muy bien este problema sin nombre. Pero con los años 60 aparece Betty Friedan y la mística de la feminidad. Este libro consiguió que muchas amas de casa entendieran por fin por qué padecían ese problema sin nombre. Había nacido el feminismo liberal. Otro feminismo, pero es que hay más de uno. Pues sí, pero con algunas diferencias. Las liberales afirmaban que la situación de la mujer era de desigualdad. Ojo, desigualdad, nunca mencionan opresión. Y como tal, esa desigualdad se puede solucionar si las mujeres alcanzan puestos de poder. Proponían una lucha casi individual. Pero para otras feministas esto no era suficiente, ¿de qué servía alcanzar puestos de poder si luego seguías siendo una esclava en tu propia casa? Lo personal es político, como decía Kate Millet, y encabezado precisamente por Millet llega el feminismo radical, radical de raíz, y la raíz del machismo según esta corriente es el patriarcado, una forma de organización social en la que el hombre ostenta el poder. Por fin llegamos a la actualidad y la verdad es que nadie se pone de acuerdo. ¿Seguimos en la tercera ola? ¿Hay una cuarta? ¿A partir de cuándo? Habrá que esperar unos años para averiguarlo, pero estaremos de acuerdo en que algo empezó a cambiar a partir del movimiento Me Too. ¿Y quién empezó todo esto? La actriz Alisa Milano. Lo que hizo al Me Too tan importante fue que, aunque ocurriera a través de una red social, de repente las mujeres no tenían miedo de confesar que habían sufrido algún tipo de abuso. O si lo tenían, sabían que iban a estar arropadas por miles de mujeres que habían pasado por lo mismo, la definición perfecta de sororidad. ¿Qué diferencia una feminista de una feminazi? Pues básicamente que feminazi es un insulto. Parece que se hubiera inventado hace solo un par de años, pero en realidad se dijo por primera vez en 1992 y lo hizo rasling Bog, un locutor de radio. Fan fact, la palabra feminista también nació como un insulto en 1872. La acuñó Alexandre Dumas, el hijo, no el autor de Los tres mosqueteros, pero las feministas pasaron de la connotación negativa y se apropiaron del nombre. Después de escuchar todo esto puedes estar pensando, Dios mío, las cosas están peor de lo que pensaba, o, oye, ¿y qué se puede hacer para combatir el machismo?, o, Dios mío, las cosas están peor de lo que pensaba, ¿qué se puede hacer para combatir el machismo? Para empezar, necesitamos acabar con los roles y estereotipos de género, que las tareas de cuidado se repartan entre ambos géneros. Sí, eso también incluye el ámbito privado. Sorry, Betty Friedman. También tenemos que dejar de hablar de profesiones masculinas y femeninas, en fin, necesitamos muchas cosas, y como las mujeres lo saben, ya llevamos dos años acudiendo masa a la manifestación del 8M. Ahora que ya te he contado unas cuantas cosas sobre el feminismo, ten cuidado, porque dicen que cuando te pones las gafas violetas no vuelves a ver el mundo de la misma forma.